O la cámara tan cerca. No. Bueno, la idea es que la cámara te enganche de costado. Entonces yo te voy a ir haciendo preguntas y vos... La Yellow DJs es una empresa que arranqué, va, empresita. <ríe> una pyme que arranqué de hobby cuando era chico, cuando tenía 12 años. Eh, y, y nada, y, y mi viejo hacía eventos para empresas. Para Coca-Cola, y pum pum pum, y yo iba a los eventos con él y una vez en uno de esos eventos trabajé, me pagó y, y ahí me fui a comprar el primer Digman con el cual después arranqué a, a pasar música en, en fiestas, en cumpleaños y en casamientos. Choca un poco de, cuando, cuando le digo que tengo 34 y, y te preguntan hace cuánto haces el dj y le decís 22 años y bueno, y, y pega, pega fuerte. Pero lo tomo medio natural porque siempre me lo tomé como un hobby. Eh, y yo tampoco sé si dimensioné la... En, ah, en esa época, cuando era chico, dimensionaba lo, lo, lo que estaba haciendo, porque lo hacía de placer y de gusto y, y, y no tenía noción de lo que era, eh, de lo que se estaba formando. Sí, a ver, cualquiera lo puede hacer, teniendo las ganas y poniéndole. Eh, por ahí a uno le sale más fácil, a otro por ahí le cueste más. Eh, hoy en día las herramientas que hay son nah, es, es una locura el, lo, lo que es, la electrónica avanzó muchísimo antes por ahí cuando, cuando arrancamos nosotros era con cassette al principio eh, grababa la radio la, la, la, los temas que pasaban en la radio y después eh, apareció el CD eh, en ese momento era bajar la música de Nafter eh, me iba en el en el, en el colectivo a, a, a un ciber, a descargar la música y armar un CD con 15 temas. Hoy en día acá, eh, ya en la computadora tenés todos los temas completos. A ver, Anek, viro muchas, desde, que, desde algún borracho que ha tirado cerveza en, en las bandejas hasta, nada, ah, sí, mi viejo, cuando, cuando apenas arranqué, me. Me ten, yo era medio... Me, que me costaba concentrarme en el colegio. Eh, y me llamaba mucho para las fiestas. ¿sí? Y papá agarraba y le decía, che, mirá, Agustín, la verdad que se llevó tanta materia, no va a poder estar. Pero a pesar de eso, después me siguieron bancando y, y me apoyaron un montón. Así otra que me acuerde... Bueno, pasaron muchas, desde que por ahí tenía dos casamientos en, en un mismo día y arrancaba a la mañana, y ahí estaba con el auto, cargo la mochila, abro el baúl, dejo la mochila puesta y dejo la mochila abajo, afuera, cierro el baúl, me subo al auto y cuando hago marcha atrás, escucho tra, tra, tra". <ríe> Agarré, agarré, boom bajé. Había partido toda la, la pantalla de la computadora con la que tenía que pasar música en, cuatro horas, así que bueno salí a buscar una computadora a un amigo, me bancó y, y bueno salió el evento adelante igual, eh, pero bueno sí, así varias. Hay. Tenés que ponerle pasión a lo que a lo que te guste hacer, sea lo que sea, si vos le pones pasión y ganas, yo creo que lo puedo, podés lograr eh, lo, lo, lo que te propongas. O sea, creo que yo creo que sí, pero bueno no todos eh, por ahí están preparados para para para pasar momentos, de porque la independencia lo que pasa es que te da a veces estabilidad, a veces no, eh, es, es aprender, a, a aprender a manejar eso, aprender a acomodarte, a armarlo, eh, porque por ahí te llaman un fin de semana y al otro fin de semana nada, eh, entonces es por ahí eh, sí, dedicarle, meterle y también organizarse y, y, y, y nada, encarrilarse para que eso funcione.